De 1530 a 1560 aproximadamente, tuvo lugar lo que puede llamarse la consolidación de la conquista. Comparada con la anterior, fue una etapa tranquila, pero aún así de gran efervescencia. Los párrafos siguientes resumen lo más relevante de esos años. En primer lugar, y de manera muy general, debe anotarse la instauración de un periodo de paz. Esto fue consecuencia del fin de, la casi, de las casi constantes guerras entre los señoríos, de la conclusión de los aspectos militares de la conquista y el cese de las pugnas armadas entre los españoles, pero también se debió al acierto de haberse recurrido al sistema de dominación indirecta referido atrás. Excepciones a esta cronología, cronología se dieron en Yucatán, donde el proceso de la conquista fue más tardío y dilatado, y en Nueva Galicia, donde la agresiva política de Guzmán provocó la sangrienta rebelión de los cascanes o guerra del el Mistón, de 1540 a 1542, al norte del actual Jalisco. Un segundo aspecto de la consolidación de la conquista se hizo patente, paradójicamente, en el desplazamiento de los conquistadores de las posiciones formales de poder y su reemplazo por funcionarios letrados, o al menos de comportamiento más civilizado, en las esferas, en las esferas más altas del gobierno. Esto que equivalía al establecimiento de un gobierno civil provocó resentimiento entre los conquistadores, pero la corona se impuso y se hizo representar a partir de 1535 por la figura de más autoridad que se pudo encontrar, un virrey, literalmente un vicerrey. La mayoría de los virreyes habría de provenir de la alta nobleza castellana. La consolidación de la conquista se dejó ver también en el acomodo de los señoríos, las unidades básicas de la organización política prehispánica, al sistema colonial. Se trata de un proceso complejo que se vio influido por diversas, diversas circunstancias, entre las cuales la de mayor relieve fue una nueva gran epidemia que se presentó a partir de 1545. Esta vez fue de sarampión, otra enfermedad igualmente desconocida en tierras mesoamericanas, que causó un segundo y probablemente más devastador desplome de su población. Independientemente de esta tragedia, el acomodo de los señoríos al sistema colonial implicó cambios profundos que pueden entenderse, hasta cierto punto, como el precio que tuvieron que pagar por su subsistencia. Entre los señoríos había enormes diferencias que reflejaban su compleja y variada historia prehispánica, pero los españoles se propusieron borrarlas, en parte por su incapacidad de comprenderlas y en parte por su deseo de homogeneizar el panorama nuevo hispano. Para lograr este fin tomaron varias medidas. La primera fue imponer a los señoríos una organización corporativa inspirada en los cabildos castellanos, lo cual tenía cierta lógica dado que unos y otros eran reconocidos como cuerpos políticos con personalidad jurídica, términos territoriales y relativa autonomía. Parte de este acomodo se reflejó en el hecho de que a los señoríos se les redefinió, como ya quedó dicho, bajo el concepto de pueblos de indios aunque también se conservó la forma náhuatl tépetu y los equivalentes en otras lenguas. Los cabildos de los pueblos de indios fueron denominados cuerpos de república e integrados con alcaldes y regidores más o menos a semejanza de sus contrapartes españolas. Tales cargos estuvieron reservados a personajes nobles o de linaje ilustre, los llamados principales, y un supuesto adicional, el de gobernador, se destinó a los caciques se diseñó un sistema restringido de elecciones para permitir la rotación de diferentes grupos o intereses y también se fomentó la creación de una tesorería o caja de comunidad. Si bien esta no adquirió sentido sino poco a poco, conforme se generalizaba el uso de la moneda. Dependiendo del caso, todo esto pudo significar poco más que un cambio de nombre frente a las prácticas prehispánicas o bien una transformación verdaderamente conflictiva. La segunda medida fue la de uniformar las cargas tributarias buscando el ideal de que cada cabeza de familia o de un pueblo de indios pagase a su encomendero o en alguno de ellos directamente a la corona, un peso y media fanega de maíz al año o su equivalente. Esto sin contar otras cargas locales que subsistieron. Los ajustes llevaron mucho tiempo, pues una vez más, primero tuvo que generalizarse el uso de la moneda y como era despedarse, sus efectos fueron muy diferentes, según el caso en la población ordinaria. Por lo regular, los, nombres, los nobles y principales eh, estuvieron exentos de estas cargas, e igualmente sus dependientes personales, mayeques, que en algunos pueblos eran casi tan numerosos como los tributarios formales, más iguales. <coughs> la tercera medida fue la de inducir o presionar a los pueblos de indios a congregar a sus habitantes en asentamientos de tipo urbano. El origen de los poblados como, con plaza central, iglesia prominente y calles rectas, tal como subsiste hasta la fecha. Por lo regular, en cada pueblo de indios se formaron varias localidades con estos rasgos, la principal de las cuales se dominó cabecera y las otras sujetos. Esto en los primeros años no se logró sino muy lentamente, pero al final fue uno de los factores que más pesó en el acomodo de los pueblos de indios al sistema colonial y en su gradual transformación. El desarrollo de la evangelización estuvo muy ligado a lo anterior, porque los frailes doctrineros no fueron ajenos a los ajustes mencionados arriba. No se olvide que los pueblos de indios constituyeron la base operativa de los religiosos, de modo que estos planearon establecer un convento con su respectivo templo en cada uno de los pueblos, preferentemente en la cabecera, y fomentaron el culto de un santo específico en cada localidad. Además, intervinieron en las elecciones de los cuerpos de república y canalizaron gran parte de las cargas tributarias hacia los, hacia los gastos del culto. Todo esto contribuyó a reforzar una nueva identidad para los pueblos de indios y a resaltar el papel central que se daba a la iglesia. Con esta estructura a su servicio y ayudándose con el adoctrinamiento de los niños y el relevo generacional, los frailes lograron, a veces con violencia, la supresión o marginación de ritos y sacerdotes prehispánicos. Pero al mismo tiempo consolidaron los aspectos positivos de su obra con labores de difusión cultural y con estudios históricos y lingüísticos de gran valor, como puede verse en las obras de Fray Toribio de Motolinía y Fray Bernardino de, de Sagún. También empezaron a edificar sus monumentales y hermosas construcciones conventuales, concebidas para albergar a multitud de gente, y desempeñar las funciones que formaban parte de su proyecto de conquista y aculturación. En otro orden de cosas, un aspecto más de la etapa de consolidación de la conquista fue el afianzamiento de lazos con el mundo exterior, aunque de manera limitada, dado que la metrópoli no permitió que sus posesiones americanas gozaran de libertad en este sentido. Los movimientos de personas, bienes y noticias estuvieron muy controlados y sometidos a restricciones, cuotas y rutas establecidas. En España, el último puerto autorizado a mantener el enlace con América fue Sevilla. En Nueva España, ese privilegio exclusivo lo fue dado a Veracruz. En contraste, el comercio por el Pacífico fue más libre y Nueva España estableció muy pronto enlaces con Perú, sirviéndose de puertos como Huatulco y Acapulco. A pesar de las restricciones, la inmigración de pobladores españoles fue considerable y los llevó a sumar unos 20.000 a mediados del siglo. Se concentraron principalmente en regiones del interior, donde establecieron ciudades como Antequera de Oaxaca y Valladolid de Michoacán, evitando las zonas serranas y costeras. Junto con México y Puebla, más Guadalajara en Nueva Galicia y Merida en Yucatán, esas ciudades se consolidaron como centros económicos y de poder. En cada una se estableció un cabildo y una catedral con su respectivo obispo, y otro cabildo, el eclesiástico. Se levantaron edificios de tipo europeo y se desarrollaron estilos culturales propios. La Ciudad de México se mantuvo a la cabeza, no solo por su primacía política, sino también por su importancia económica y cultural. Abrió su propia universidad en 1553 pero todas las ciudades por igual extendieron su influencia sobre áreas equiparables delimitadas por sus respectivos obispados. De estas áreas se derivarían, tiempo después, varias de las intendencias de la época colonial, tardía y luego los estados de la república. Concomitante con lo anterior fue el surgimiento del mestizaje, tanto en su expresión biológica como en la cultural, aunque por parte de algunos, especialmente los fraule, frailes, hubo oposición al contacto entre indios y españoles, y aunque la legislación recalcó siempre la diferencia entre unos y otros, el hecho fue que, los, que las dos poblaciones establecieron pronto una estrecha relación. Las relaciones sexuales informales fueron mayoría, pero también hubo matrimonios reconocidos, sobre todo entre españoles e indias de buena posición. Ya para 1550, el náhuatl y otras lenguas se daban con fluidez entre muchos pobladores españoles, en contrapartida, no pocos caciques y nobles se hispanizaron prontamente, y algunas escuelas religiosas pusieron aspectos sofisticados de la cultura europea, como la retórica latina, al alcance de las élites indígenas, si bien solo por un breve tiempo. <coughs> Además debe añadirse a esto la incorporación de un numeroso contingente de africanos, unos 15.000 a mediados del siglo, traídos a Nueva España como esclavos, en su gran mayoría eran varones y su mezcla con las indias fue inmediata. El desarrollo del, mestiza, del mestizaje corrió parejo con la introducción de actividades económicas nuevas en el contexto mesoamericano y sus efectos se dejaron sentir tanto hacia el interior como hacia el exterior. Dentro, su detonante estuvo en la ganadería, sobre todo la cría de vacunos y ovinos la producción de trigo y azúcar, la cría del gusano de seda y la explotación de minas de plata, todo lo cual llevó a profundas transformaciones de índole ambiental. Fuera, en el comercio con España y Perú, que involucraba el intercambio de plata, colorantes y manufacturas, textiles, herramientas, muebles, al mismo tiempo surgió un mercado de trabajo, sobre todo en los medios urbanos. Se crearon nuevos medios de transporte, con la arriería como práctica dominante, y se difundió el uso de la moneda, acuñada en México desde 1536. Con ello se sembró el germen de una economía capitalista y se introdujo a Nueva España en los circuitos mundiales de intercambio. La demanda de una creciente población española y la apertura de nuevos circuitos comerciales alentaron el surgimiento de un tipo especial de empresas agropecuarias dotadas de sólida infraestructura, mano de obra residente, rigurosa, Organización y un claro propósito de lucro. Los ingenios de azúcar de los alrededores de Cuernavaca, cuya fuerza de trabajo original estuvo constituida en gran parte por esclavos de origen africano, fueron el primer ejemplo de ello. En estas empresas puede verse una forma embrionaria de las haciendas que tanta significación habrían de tener en el medio rural novohispano. El último rasgo que debe asociarse a la etapa de consolidación de la conquista fue el comienzo de la expansión al norte. Esta se inició con diversas incursiones o exploraciones, algunas de ellas alimentadas por la ilusión de encontrar las riquezas que se atribuían a unas imaginarias siete ciudades de Cíbola, ciudad situadas en algún lugar del centro del continente. Pero su gran detonador fue el descubrimiento de minas de plata en Zacatecas, dentro del territorio de Nueva Galicia en 1548. Este hecho atrajo a esta localidad y a su entorno áreas prev previamente ocupadas solo por tribus de cazadores y recolectores, gran cantidad de pobladores de todo tipo, lo que propició el tendido de caminos, la apertura de áreas de cultivo y una llamativa expansión de la ganadería. Cierto que en la mayor parte de Nueva España se instauró la paz, mas esto no significaba ausencia de conflictos. Los hubo y muy intensos, solo que se dirimieron sin mucho escándalo. Mientras que en los años anteriores se vivieron las circunstancias del contacto indo español de 1530 a 1560 el tema dominante fue convertir Nueva España en algo más que un sueño de conquistadores. Para construir el país, sin embargo, hubo muchos proyectos, tanto como los variados intereses que despertó. Los españoles en su mayor parte se identificaron con alguno de tres proyectos principales, uno era el directamente emanado de la experiencia de los primeros contactos y tenía su punto clave, como se explicó, en un sistema de dominación indirecta fundado en la subsistencia de los señoríos prehispánicos y en el que las piezas claves seguirían siendo encomenderos, religiosos y caciques. En otras palabras, Nueva España debía consolidarse como una sociedad de corte señorial cerrada y conservadora, en la que el poder y la toma de decisiones recayeran en esos personajes privilegiados, Además, arguían ellos, debía premiarse a los conquistadores, nadie podía lograr los beneficios de la fe mejor que los frailes doctrineros, y los caciques eran el recurso indispensable para la dominación. Pero no pensaban así otros españoles, especialmente los pobladores, y estos eran cada vez más. Por principio de cuentas, demandaban su propio espacio y un gobierno que los representara, ya que como era lógico no se iban a sujetar a ah, no se iban a sujetar a la autoridad de los encomenderos, como su presencia era dominante en las nuevas ciudades, favorecían un escenario de cabildeo, de cabildos fuertes con gran autonomía. También querían tener acceso a la mano de obra de los indios, pero se topaban con que encomenderos, frailes y caciques la acaparaban. En cuestiones de iglesia, preferían a obispos y curas seculares. Querían una nueva España más parecida a España, lo que significaba una sociedad más abierta y libre, y asimismo un dominio más directo y orientado a la explotación. El tercer gran proyecto era el de la corona, que aceptaba conceder cierto espacio frente a los anteriores, pero anteponía a toda consideración el establecimiento de un gobierno central fuerte, que no solo sirviera para gobernar a los indios, sino también a los españoles y que además cumpliera con la función esencial de canalizar hacia la propia corona la mayor tajada posible de los recursos que se pudieran extraer del país y sus ocupantes. Controlar a los españoles resultó ser lo más difícil, porque casi todos los que cruzaban el Atlántico eran ambiciosos y rebeldes. La corona sabía que a pesar de su autoridad carecía de medios efectivos para hacerse valer, no disponía de un ejército ni de una burocracia, de manera que si quería imponer leyes y funcionarios, limitar las pretensiones de encomenderos y frailes, o controlar los agresivos cabildos de las ciudades, tenía que valerse de medios muy políticos y armarse de paciencia. Que el poder real tenía límites fue un hecho que se puso en evidencia en 1543, con la oposición que se levantó ante el intento de la corona de imponer una serie de medidas restrictivas denominadas nuevas leyes, en Perú, los intereses locales se sintieron tan agraviados que provocaron una insurrección a resultas de la cual el virrey de allá fue asesinado. El de México, Antonio de Mendoza, no desaprovechó la lección. Se dio cuenta de que era mejor dar tiempo al tiempo, fomentar una legislación contradictoria, dejar que los demás se enfrentaran e intervenir solo para arbitrar en última instancia. Consideró que ese, ese sistema de gobierno sería el más apropiado para mantener en paz a los indisciplinados españoles de Nueva España, y así lo probó en 1549, cuando encontró una fórmula para dar a los pobladores acceso a ciertos beneficios de naturaleza tributaria, el llamado repartimiento, un esquema de trabajo obligatorio, aunque remunerado, impuesto a los pueblos de indios, sin dar lugar a que se tomara como parte de un movimiento contra los encomenderos. El proyecto de la corona disfrutó de circunstancias favorables porque el dinamismo económico y la expansión al norte brindaban válvulas de escape que tranquilizaban a los más ambiciosos y descontentos. Esto también evitó enfrentamientos graves y recurrentes con los pueblos de indios, probablemente inevitables de haber sido más escasos los recursos disponibles. La expansión, por ejemplo, abría espacios para grandes explotaciones ganaderas, Aún los indios encontraron ventajas en el dinamismo y el crecimiento del país, de modo que algunos, aprovechando la demanda de trabajo y una libertad individual que nunca antes habían tenido, se mudaron a las ciudades o se desplazaron al norte. Las oportunidades eran también aprovechadas por los mestizos, entre quienes era común una innata flexibilidad cultural que les permitía acomodarse en casi cualquier lugar.